¿Qué pasa en esos momentos que estoy parado solo y me empuja el viento? Cuando el mundo al parecer somos nosotros con el silencio y la paz que te transforma el rostro Ajenos los problemas y muertos los fracasos distancia a los hipócritas que solo están de paso que la tristeza no se vuelva triste Que la sonrisa muestre lo feliz que fuiste Corromper mi risa y generar un llanto Liberación de la cordura Para cagar más altos sombríos esos días en los que se va La fuerza necesaria para continuar Bordeando lo que y nos engaña para hacer el hilo que se rompa de esa tela araña Que el humo no nos tape todo el fuego Lo apagamos mano a mano combatiendo el miedo La nube en la que estoy ya no tiene más lugar Si quieres comprarme el cielo y nos ponemos a mirar a la gente Corriendo por la calle a la vida que se escapa entre detalles La nube en la que estoy ya no tiene mal lugar Si quieres comprar un cielo y nos ponemos a mirar a la gente Corriendo por la calle a la vida que se escapa entre detalles Maldito miedo, maldita mierda, maldito todo aquel que pone piedras En el camino y en la vida de este pibe que expulsa a ser interno cada vez que escribe Sacar pa' fuera la furia bien guardada, transformarla en buena vibra ya no me cuesta nada de actitud crece la fuerza, darle buen uso y no crear violencia Subido a lo más alto de mi vuelo, pensando cómo hacer y sin perder el miedo Me refugio entre mis discos y no me fijo en el volumen Solo quiero ser un pez y nadar fuera del cardumen por momento No lo niego, me repugnan las verdades que nos dicen Todo a costa de evitarnos las crueldades en este mundo inundado de infelices Aunque te escondas en la tierra, vas a encontrar los lombrices La nube en la que estoy ya no tiene más lugar, si quieres comprarme un Entre detalles. La nube en la que estoy ya no tiene más lugar Si quieres compramos un cielo y nos ponemos a mirar A la gente corriendo por la calle A la vida que se escapa entre detalles Tanta confianza, una vida de ventaja Y la muerte no alcanza en la balanza Pesa más el amor que la puta desconfianza Y cuando avanza El honor de estos pocos y nos vuelca la venganza en esta son las buenas personas las que pagan la fianza. La nube en la que estoy ya no tiene más lugar. Si quiere compramos un cielo y nos ponemos a mirar a la gente. Corriendo por la calle a la vida que se escapa entre detalles. La nube en la que estoy ya no tiene mal lugar. Si quiere compramos un cielo y nos ponemos a mirar esos ojos Con su maquillaje y soportamos como si fuera un peaje.